Hola amigos de Mexcam, ¿cómo están? Les saluda su amigo Daniel Aquí estamos en Vancouver Como siempre Hoy es domingo Como pueden ver estoy ya en el atardecer Ya son casi las, déjenme ver la hora Ya casi son las 8 de la noche, en verano Estamos en agosto En 12 de agosto Como pueden ver en el fondo tenemos eh, El estadio de BC Place Y también el estadio de hockey. La ciudad de Vancouver, miren qué bonito se ve y aquí se ve un poquito de agua de mar. Y bueno, este, no puedo subir videos porque pues, no hay mucho tiempo, sinceramente. Pero créanme que hago un esfuerzo por de repente subir uno que otro video, etc. Y actualizarles cuál es mi situación actual, ¿no? Como pueden ver, pues sigo aquí. Este, apliqué para el permiso de trabajo, para la, la extensión, hace cuatro meses. Y seguimos esperando como las embarazadas. <risa> Eh, no sé, eh, yo pienso que ya la próxima semana debería haber una respuesta pero pues vamos a seguir esperando y esperando esto de los trámites aquí en Canadá son tardadísimos ¡ah! ¿cómo se tardan, eh? lo bueno es que no, no podemos seguir trabajando ahí mismo y no tenemos que regresarnos a nuestro país de origen eso es lo bueno, entonces estos meses extras después de que se terminó nuestro permiso de trabajo pues son, son un bonus, ¿eh? entonces en realidad... En teoría me voy a quedar aquí dos años y medio. O sea, en teoría, en esa, en esa compañía. Pero estoy pensando cuál es el siguiente paso después de ese. Porque siempre hay que irnos al futuro. ¿va? ¿Qué va a pasar cuando termine ese segundo o esa extensión? Porque yo no quiero otra extensión. Ya no quiero seguir trabajando ahí. En este caso yo quiero ya meterme a estudiar algo. Este, me quiero meter a estudiar desarrollo web. Eh, yo ya sé eh, desarrollo web. Yo ya sé programación lo que es páginas con php, con este frameworks, eh, javascript, etcétera, todo ese rollo, yo, yo, la, yo ya lo sé el detalle es que aquí para trabajar en una compañía necesitas comprobar que, que has estudiado eso en alguna escuela pública alguna escuela privada, o sea, tienes que comprobarlo con un papelito y aquí la escuela es carísima, ah, hay una escuela que me llama la atención que se llama Red Academy está aquí en Vancouver, creo, creo que está por, ah no, está en Kitsilano. Allá por, bueno, donde está el, el este el, la playa, Kitsilano O más bien donde está Granville Island Donde está la isla Granville Bueno, esa escuela cuesta 12 mil dólares el año Pero bueno, la ventaja es que puedes trabajar también Y dentro de la industria, no tienes que trabajar en, no sé, McDonald's, Burger King Cosas por el estilo, una fábrica horrible como la que yo trabajo eh, Pero bueno, eso es el, lo que estoy planeando hacer el próximo año pero también digo, bueno, está padre vivir en Canadá, lo que tú quieras, pero a mí lo que me apasiona es la música electrónica. Realmente es lo que más me, más me apasiona. Y entonces también estoy pensando la posibilidad de irme a España, a Barcelona. Encontré una muy buena escuela de producción de música electrónica que se llama iPlastic. Entonces me llama mucho la atención irme para Europa, la verdad. Entonces vamos a ver qué pasa, qué es lo que, que se da mejor. Y bueno, pues los mantendré informados, amigos. Les mando un abrazo, un saludo a su amigo Daniel. Este, se me ha olvidado crear el, el, el fanpage de Mexcan lo voy a crear esta noche para que ya empiecen todos los suscriptores a meterse ahí lo publicaré en su momento y bueno amigos, este pues estén pendientes saludos, adiós